Los ex empleados del Ayuntamiento de Villalamata, Cotuí, se quejan porque el alcalde Miguel Martínez aún no paga las prestaciones laborales. Fíjense, la situación de nosotros es que Miguel no quiere entrar en nada. Eh, teníamos un abogado, él, él, él ha dicho que no, que él no va a pagar su cuarto de ninguna forma. El abogado ha dicho que no que, que, que va a pagar. Entonces nosotros lo que reclamamos es que se nos pague, porque nosotros le estamos pidiendo a él eso por ley. Y él no quiere, él no quiere entrar en nada. Se ha tratado de negociar con él, y negociando en el área de los tiempos. Los rededores rededor, rededor han dicho que él no va a pagar los cuadros, Entonces no sé por qué. Si eso es una ley. ¿Cuántos son los empleados, los afectados aquí de Villalobos? Bueno, eh, que estamos en un grado de más por lo menos unos 70. 70. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.